Hola, profe. Gracias por estar en Aulas de Calidad. En este video voy a compartirte una estrategia que puede facilitar el desarrollo de habilidades en investigación en ti y en tus estudiantes. Esta estrategia tiene tres elementos. El primero, puedes empezar por reconocer que todos aprendemos de diferente manera y en diferentes tiempos. Esto puede estar definido por nuestro estilo de aprendizaje. Si has tenido la oportunidad de leer sobre los estilos de aprendizaje, recordarás que el estilo activo es cercano al desarrollo de habilidades en investigación y que para abordar con tus estudiantes este estilo, puedes usar una de las actividades que menciono a continuación. Puedes proponerles hacer algo nuevo al menos una vez por semana. Romper la rutina con algo, como por ejemplo, leer una publicación con opiniones contrarias a las suyas. También podrían practicar la iniciación de conversaciones con extraños en escenarios seguros, como un escenario del lanzamiento de un libro, una exposición de arte o una mesa de trabajo. Puedes proponerles que fragmenten el día cortando y cambiando las actividades cada 30 minutos y que después de una actividad cerebral intensa e ininterrumpida hagan algo rutinario o mecánico. El segundo elemento... Puede ser seleccionar diversos escenarios donde podrían desempeñarse en el futuro y llevarlos a hacer una observación para que puedan contrastar lo observado con las teorías trabajadas en clase. El tercer elemento puede ser vincular tu trabajo de posgrado a tu cotidianidad en el aula. Tienes el contexto perfecto para recoger información, sistematizarla, hacer encuestas, hacer cuestionarios, analizar y publicar evidencias. ¿Imaginas todo lo que podrías aprender y todas las habilidades que podrías fortalecer en ti si decides que tu trabajo en posgrado de educación o pedagogía aprovechará los escenarios de formación que lideras ahora? ¿Sabías que estas habilidades son las mismas que se requieren para el emprendimiento, la innovación y la resolución de problemas en el entorno? Gracias, profe, por estar en Aulas de Calidad, porque tú tienes mucho por decir.